Bienvenidos. Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Soy Luis Cuenca, docente de la UTP. En esta semana abordaremos sobre los conjuntos numéricos y cómo estos están inmersos en nuestra vida diaria. ¿Por qué es importante estudiar los números y qué tipo de números existen? El estudio de los números es importante, puesto que constituyen una base especial para el análisis e interpretación de muchos hechos, fenómenos y actividades prácticas, la ciencia y la tecnología. Todo a nuestro alrededor gira en torno a números. Por ejemplo, el tiempo, dinero, distancias, comercio, y en sí, en cualquier actividad, los números siempre están presentes. Es por ello que es necesario conocer la clasificación de los conjuntos numéricos ya que es importante reconocer los distintos tipos de números como los reales, racionales, irracionales, enteros y naturales. Los números cumplen ciertas propiedades como propiedad conmutativa, asociativa, neutro aditivo, inverso aditivo, neutro multiplicativo, inverso multiplicativo y propiedad distributiva. Es importante tener presente cada una de estas propiedades, ya que les serán de gran utilidad más adelante en la resolución de problemas. Existe un orden de cómo se deben ejecutar las operaciones, las cuales se detallan a continuación. En primer lugar, se ejecutan las operaciones que estén agrupadas, ya sea por paréntesis, llaves o corchetes. En el caso que se tengan expresiones agrupadas una dentro de otra, primero se resuelve la expresión que está en el nivel más interno. En segundo lugar, se ejecutan las operaciones que contengan exponentes y radicales. Luego, se ejecutan las operaciones de multiplicación y división. En cuarto lugar, se ejecutarán las operaciones de suma y resta. Finalmente, si se tienen varias operaciones del mismo nivel, se ejecutan de izquierda a derecha. Algo importante que debe tener presente son las siguientes consideraciones. La fracción actúa como expresión agrupada en numerador y denominador. Cuando se tiene un signo negativo antes de algún signo de agrupación, se debe multiplicar por menos uno cada elemento que está agrupado y luego se elimina el símbolo de agrupación. Los números naturales surgen ante la necesidad de contar objetos que son elementos de un conjunto. Están representados por la letra N y sus elementos serían 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Como puede observar, los naturales no incluyen a los números negativos, ya que es lógico que al contar elementos no se podría decir, por ejemplo, hay menos 5 sillas en el salón. Pero en la vida cotidiana no únicamente hay que contar objetos ya que existen otros escenarios que son necesarios que se representen por números. Por ejemplo, las temperaturas de una ciudad, que podrían ser temperaturas bajo cero. Al representar las alturas, contamos con una referencia que es el nivel del mar. Pero, ¿qué pasa con las medidas bajo el nivel del mar? Cuando se analiza el crecimiento o decrecimiento de la economía de un país. En la alimentación, cuando se debe hacer referencia a las porciones. Le invito a que analice su entorno e identifique más escenarios donde es necesario contar con una representación numérica. Ahora bien, como pudo haberse dado cuenta, hay diversas situaciones donde se requiere representar con valores positivos, negativos y nulo. Entonces, para este fin se tiene a los números enteros, los cuales se representan con la letra Z. Para representar valores fraccionarios, se cuenta con los números racionales que se representan con la letra Q. Aquellos números que no se pueden representar como fracciones son los que se conocen como los irracionales, y todos estos tipos de números llegan a conformar a los reales, que se representan con la letra R. De esta forma, con el estudio de la presente unidad, usted aprenderá a identificar en la vida diaria el uso de los distintos tipos de números, así como aplicar las operaciones y propiedades principales, lo cual le ayudará a resolver los problemas con mayor rapidez y eficacia. Hasta pronto.